doble, sabiendo que un jodido reidor, lo único que sirve para cobrar un sueldo porque ni siquiera controlan los gastos de, una, de un ayuntamiento porque andan buscando, es cómo picar, cómo picar lo de ellos entonces yo creo que es un acto criminal aquí la gente debería llamar a no votar señores no voten denle una respuesta a estos políticos no votando, no asistiendo para que los políticos digan, bueno, señores, la gente ya lo descubrió. No servimos para nada. Señores, gastar 5 mil millones de pesos en un trapo de elecciones que uno sabe que los resultados finales es un pendejo que era el mismo pendejo del año pasado y de hace 10 años o quizás de hace 20 años como decía Miki Pantaleo, Manolo, si no fuera por esos 13 pendejos, yo fuera mejor síndico, por eso carajo nada más sirve para frenar proyectos o pedir por los proyectos. O sea que eso es un abuso, eso hay que corregirlo. Yo prefiero que unifiquen toda esa pendejada y lo tiren un solo día como antes, pa, pa, pa, listo, está coño, toda esa vaina ya, sabiendo uno que los resultados finales es la misma pendejada Tú quieres ver una lucha más parecida Más igual Más lo mismo Que la lucha de, Daniel, de Danilo y Leonel Tú sabes Leonel pidiéndole a Danilo Lo que él cometió El reelegirse Y Danilo condena a Leonel Porque no le permite hacer lo que Leonel hizo como si fuera una lucha de dos prostitutas que tú digas no me puedo ir por esta prostituta porque entonces estoy defendiendo esta prostituta así yo veo con esa frase y esas comparaciones fuertes porque hay que darle una respuesta fuerte a estos sinvergüenza estuve viendo ahorita a Binader que yo me pregunto pero Dios mío qué tipo de oposición es la que tenemos ¿Qué tipo de oposición eh, es la que tenemos? Voy a ver si esa es la entrevista. El no parece... Ah, bueno, si sí esa es. Mándala. Miren, ¿qué tipo de oposición es que tenemos? Una oposición debe de ser inteligente, lista, para que si se va a unir a Danilo o se va a unir a Leonel, tiene que ser bajo el objetivo... ¿Qué beneficio busca el PRM con unificarse al grupo de Lloner? Es un conflicto que aunque le pertenezca también al pueblo, al pueblo dominicano, hay que ver qué busca Luis Sabinader coincidiendo con el llamado para el viernes de que asistan todos los PRMistas al Congreso para impedir la reelección de Danilo. Pero, ¿qué sucede? Que si la lucha entre dos prostitutas y tú estás apoyando algo en contra de esta prostituta, tú estás favoreciendo a esta prostituta. Y está marcando que prácticamente esta prostituta no te gusta. Entonces o como diría más suave, más decente, Domingo, el señor que tiene el centro de vender hierro, el hombre más serio en su negocio, que él dice que Yuna ensucia a Camus, o mejor dicho, Camus ensucia a Yuna, o sea, que es una lucha de dos ríos también que se ensucian uno con otro. Entonces, eso de que Abinader esté llamando a los PRMistas a que el viernes de las 9 de la mañana se presenten frente al, al, a la cámara de al al congreso para evitar que se haga la propuesta que según él, en una entrevista que van a ver ustedes, si es que logro enviar al máster donde Abinader llama a los PRMistas a que se unan junto con la gente de Leonel para frente al congreso evitar que se haga la propuesta entonces yo me pregunto ¿cuál es la estrategia? yo no entiendo ¿cuál es la idea de Abinader unirse a Leonel o acaso se van a unir para formar un grupo aparte? ¿será que Abinader va a haber una alianza con Leonel? yo no sé bajo qué principio bajo qué cosas se justifica estar con una de las prostitutas y abandonar a la otra prostitutas si cuando la lucha debe ser sacar a las dos prostitutas verdad que no entiendo la estrategia de en este caso de Abinadel llamando para el viernes a las 9 de la mañana al Congreso Verdad que no entiendo no tengo idea ya tiene la entrevista ya ya ve si el máster la tiene para que ustedes en su casa se pregunten cuál será la idea de Abinader un hombre que no tiene ni en la bola un hombre que no tiene la impresión que se requiere de un miembro de la oposición por eso a mí lo que Abinader eh, Hipólito Mejía y el muñeco de Paliza y la hija de, de Hipólito Mejía a mí no me sacan ni media cuadra a que yo protestar por algo que yo esté impidiendo. Porque en verdad que ninguno de esos me saque emociones para yo de que salí a defender una vaina. O sea que realmente no entiendo. Y observen ustedes esta entrevista. A ver, a Sirio, la gente pensante de este programa, a Francisco Alberto, al ingeniero Milloso. Eh, al doctor Espinal a todos los amigos, al ingeniero Méndez, que son de la gente que a mi hermano Chano en Estados Unidos que son de la gente, y si es posible al doctor León que también ve el programa en Estados Unidos que son gente pensante eh, llámeme ustedes si quieren y opinen, cuál es la estrategia que hasta ahora yo no le entiendo de Luis Abinader con un entusiasmo y dando un dato de que ya Danilo tiene todo confirmado de que el viernes va a ser la propuesta y en caso de que Danilo se le cuele el viernes y los sinvergüenzas congresistas aprueban la propuesta de la modificación a la constitución, prácticamente ya Abinader no tiene nada que buscar en las elecciones porque con ese palo le dan ahí. Vamos a escuchar la entrevista e interpretan ustedes en su casa y ayúdenme a determinar cuál es la estrategia ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la ventaja? Ahí lo escuchamos. Muchas gracias. Vamos a hacerlo hoy con alegría porque hoy se inicia el cambio en la República Dominicana. Hoy se inicia el cambio. Quiero primero... ...misión electoral... ...coordinada por los compañeros... ...de línea excepción... ...y el compañero también... ...Salvador... ...que está aquí... ...junto con... Señores, esa no es la entrevista... voy a ver si la encontramos... ...donde hace como una hora y media... Abinadel del Llama... ...a todos los PRMistas... ...me doy cuenta que esa no es... ...porque en la parte de atrás, de fondo... Está el ingeniero Omedo, Omedo Cava Está detrás Y veo que Omedo no está ahí Esa otra, es otra de las presentaciones De él, pero yo me pregunto ¿Cuál es la estrategia? No entendí Llamando y coincidiendo con el grupo de Leonel A que se participe En esa actividad Realmente No entendí nada Miren el Comité Central, el Comité Central produce aquí un espacio pagado, el Comité Central, para que ustedes vean, eh, cuando, miren esto, el PLD tiene dos organismos, dos organismos, ahí sí, es así, el PLD tiene dos organismos, que son los que determinan la línea política y hay que someterse a esos dos órganos. son tres son tres el comité político el comité central y la asamblea general pues aquí sale un espacio del comité central que representan un 60% del comité central apoyando a Danilo un 60% apoyando a Danilo el comité político Un 80% Apoyando a Danilo Entonces la pregunta que yo me hago ¿Cuál es La idea de Leonel? De Insistir En una lucha cuando los organismos Y los reglamentos de ellos Dicen que esta pendejada Hay que respetársela Leonel Igual que Danilo sabe ...que todos esos compañeritos que están ahí... ...la mayoría de esos muchachos que están ahí... ...300 y pico... ...casi todos están nombrados... ...y el que no está nombrado... ...tiene un primo, una hermana, la esposa, la novia... ...o la segunda novia... ...o sea que no es que obedecen a una ideología... ...no es que obedecen a un principio... ...pero lo más importante de esto es... ...que si Leonel fuera el gobierno también Leonel hiciera lo mismo, porque esto no es una lucha de principio. La lucha del PLD dejó hace mucho tiempo de ser por los lineamientos de voz, por la doctrina, por la ideología, esa vaina no hay nada de eso. No hay ni que por una razón espiritual, todo está, todo está sencillamente por una razón de intereses personales. De búscame lo mío. Ahí no hay nada de que por un problema, de que ético, por la patria. No. Vamos a escuchar.